Hola Budapest, estamos acá por salir. Ay, Cosonom, Cosonom. Y bueno, ahora lo practico de vuelta y Te quiero. Y ya tengo muchas ganas de salir, ya me produjeron, me dijeron, de todo. Y bueno, allá vamos. ¡Buenos, venas, Budapest, increíble. Gracias a toda la gente que viajó. viajamos toda la noche llegamos a la mañana y tenemos otro show estamos en Cracovia por lo que nos dicen hay mucha mucha gente esperando afuera del hotel así que ahora voy a ir a saludarlos a todos Estoy un poquito dormida todavía no me desperté mucho. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que estés, estoy acá, a una hora de salir a hacer el show, estoy acá con Vanessa, con Alba, que sin ellas, esta gira no podría ser posible, ¿por qué? Porque son las personas que me dejan así, intacta. No chicas, se hacen las tímidas, en realidad no son tímidas, no son los terribles que son, son terribles las dos. Yo, diviné, como... Ahora voy a contestarles la pregunta del video anterior. Hay muchas que adivinaron. Bueno, casi todas, porque son lo mejor y se ponen a ver todos los videos y siempre saben todas las respuestas. No sé cómo hacen, de verdad saben más que yo. Pero la respuesta igual se las voy a dar, y es que Francisco se había olvidado dejado las maletas olvidadas en el hotel. Francisco. Foto de Fran. Me encanta, me encanta porque acaba de aparecer la cara de Fran. Y ahora la próxima pregunta es ¿Qué hacen los chicos, los bailarines, antes del show? ¿Qué hacen? Mm, esa es un poquito más difícil. Justo no es el día como más tranquilo para hacer el show porque estamos así como bastante apurados. En general son tres horas de preparación antes del show. Vamos a tener que trabajar <risa> rápido. Fuerte y rápido. Sí. Estoy casi... Terminando de maquillarla, falta la máscara de pestañas. Voy a retocar un poquito como la luz de las ojeras. Estos últimos retoques que me están haciendo las chicas, ya voy a estar listo. Rojo tomate para la boca hoy. Rojo fuego. Elegimos entre las tres con sugerencias y entre todas vamos armando en conjunto como qué es lo que va a usar cada día. Por combo de amor, o sea, no es muy glamoroso de de, eso, de, momento, de momento. Pero funciona, sabor, bueno, funciona. Pero probarlo en casa. Me paso, tipo... Sí. Pongo un poquito de hairspray a Tini, pues a Vanet también le cae un poquito. <risa> sí. Este es el que con paquita Porque Vanessa Aragón me hace estas bocas entonces, ¿viste? Si me hiciese algo más sencillo, pero no. Voy a estar sabrizada. No. Ah, me acabo de comer un jengibre. No solo no se podría hacer esta gira por el maquillaje, sino también por las manos. Que me hace vale. Me agarro con los fríos. que todo esté perfecto en estas pantallas y en los monitores que hay justo al lado del escenario. Ahora los enseño. Aquí lo que hacemos es ver en eh, diferentes perspectivas que todo esté bien, que el pelo y el maquillaje se vea bien de lado, de frente, de lejos aquí tenemos to todos los ángulos. Acaba de bajar Tini del escenario. Está entrando con vestuario y micrófono para cambiarse, para seguir con el show. ¿Sí Amigos, ahora viene un cambio que os va a encantar, porque Tini va de princesa toda divina. Os vamos a mostrar un poquitito del vestido. We are very happy. Thank you. <tries> ya terminamos el show. Así que estamos volviendo al Camarín, y espero que les haya gustado y los esperamos en la próxima ciudad. Y hasta salido? la próxima ciudad, nada, en dos días. Esperamos que les haya gustado. Gracias. Gracias para el Poguia. Ahora, LOCKS. Allá vamos.